vamos a inhalar profundamente y voy a relajar la cabeza soltar las tensiones totalmente de la cabeza inhalo paz relajo los hombros la espalda suelto las tensiones de la espalda relajo totalmente inhalo paz relajo el pecho abriendo el pecho a inhalar profundo, inhalo frescura, paz, suelto cualquier nodo que haya ahí, inhalo paz y relajo el estómago. Suelto totalmente las tensiones del estómago. Relajo. Inhalo paz y relajo las piernas y los pies. Suelto. que sienta que mi cuerpo está tranquilo cómodo. si hay algún dolor en vez de rechazar el dolor voy a enviarle paz paz como si la paz fuera una pomada que alivia Pienso en este ser que soy yo. Y visualizo en esta meditación cómo me quiero conectar con este ser que soy. Cómo quiero relacionarme o sentir al propio ser y así voy a intencionar mi meditación de hoy visualizando eso suavemente, voy a hacer una pausa, una pausa de paz, donde voy a silenciar todo el ruido de pensar en lo bueno o lo malo de otros. de pensar en el futuro en lo que pasará una pausa en este momento dejo mi mente libre En una mente libre nace la sencillez, la humildad y eso trae luz. Es como si conectara la mente con la esencia, lo eterno, lo elevado, el alma, sintiéndome tan bien con el propio ser ¿por qué hago una pausa a toda la basura que escucho o que pienso y al fin Estoy en un espacio sutil, tan puro. Thank you. Cuán agradable, es como si este ser que soy, el alma y la mente, entraran en un estado cada vez más puro más limpio allí donde ya no hay contradicciones allí donde hay gratitud allí donde hay bienestar Es como si dentro de cada uno de nosotros estuviera esa herencia divina sutil del alma suprema, del ser supremo. Y esa parte empezar a emerger y siento esa verdad eterna vibrando en mi interior. cualquier otro pensamiento le digo pausa porque es en esa parte divina interior que están todas las respuestas a mis preguntas todo lo que necesito está en esa esencia sutil, pura, del ser. Y solo cuando hago silencio de todo lo demás, puedo escuchar, percibir, sentir lo que ya está en mí como una intuición o una sabiduría tan profunda. Porque el alma sabe lo que tiene que hacer, lo sabe, solo lo tengo que sentir. en este estado sutil, cada vez más consciente de mi propia esencia divina, o esa sabiduría interior, o la verdad del alma de mi ser. tengo que pedir permiso a nadie ni nada para sentir lo que yo soy, para escuchar lo que el alma sabe, pero a veces requiero ayuda extra. para tener la fuerza necesaria para hacer o pensar de acuerdo a lo que el ser en su corazón desea así que suavemente conecto con esa fuerza universal que han llamado Dios o Padre Supremo o Alma Suprema esa fuerza que me da el poder la claridad la voluntad para pensar y hacer de acuerdo a lo que dicta mi interior en esta comodidad sintiendo que voy más allá de las limitaciones de mi propia identidad. Más allá de las barreras y obstáculos que había creado en mi propio corazón. Romper esos límites en libertad. Más allá de esas limitaciones con respecto al género de mi cuerpo, a la edad de este vehículo y a tantas otras limitaciones que adjudiqué a lo largo de esta vida y volver a despertar desde lo profundo esa concentración natural yo soy energía espiritual eterna ilimitada luz que usa este cuerpo para expresar explorar y también interactuar con otras almas este sentido espiritual del ser para sentir esa verdad en mí lo que soy más allá de todas esas limitaciones etiquetas Ideas que se sentían como jaulas de oro, como cadenas que ataban mi corazón, que poco a poco se abren y puedo experimentar. La dulzura de la libertad. Soy un alma única, consciente, capaz, más allá de solo lo que hago. Esta conciencia viva que soy siempre ha existido y siempre existirá. Yo el alma tengo un rol único que se abre frente a mí con su magia segundo a segundo el tiempo fluye con mi historia trayéndome escenas maravillosas distintas nuevas oportunidades a cada segundo Existo ahora, en este preciso instante, el pasado fue mi maestro, mi campo de entrenamiento para permitirme disfrutar realmente de la hora de este segundo en que soy todo lo que tengo que ser todo lo que necesito todo lo que el alma requiere está aquí conmigo Disfruto es de este instante donde el corazón se siente amplio, liviano, tranquilo. La mente liberada de sus cadenas Puede concentrarse en el gozo, en la felicidad, tranquilamente y sentir con ese sentido espiritual que poseo. En esta luz de calma, de claridad y de pureza, sentir la más dulce presencia de la fuente suprema de amor. como un protector que reconoce al alma el Ser Supremo, como esta fuente infinita de amor puro. Irradia hacia mí su cariño especial, recibiéndome con los mejores deseos, con su visión de tal pureza que no ve solo lo que soy en el presente conocen la totalidad mi papel mi misión y mi capacidad máxima y es así como me ve como un ser tan capaz tan lleno de cualidades y virtudes estable libre feliz y me hace sentir así mi naturaleza de origen lo que realmente soy alma de paz un alma de armonía más allá de las dudas y el miedo un alma valiente y capaz Y dejo que su visión despierte esa confianza en mí. En lo que deseo, en lo que anhelo, en lo que me propongo para mi vida. Permito que esa certeza de que nada es imposible, que su compañía tan dulce, su visión tan profunda son una guía para el alma, para alcanzar lo que sea que anhelo. Siento esa certeza en mi corazón. Esa luz en mi vida. Como un faro que orienta mi destino. Y por unos instantes... me entrego a esa luz. Tengo la claridad de esa confianza en que todo va a estar bien en que puedo alcanzar lo que tanto anhelo. Y en este profundo silencio reforzar en mi corazón ese dulce propósito La Luz Lleva hacia la cima de una enorme montaña. Una montaña tan hermosa, con un celaje de tantos distintos colores. Aquí, desde esta enorme altura, puedo observar mi propio recorrido por la vida, observando cómo en diferentes ocasiones he tomado rumbos que he tenido que cambiar. como el camino nunca ha sido recto, ha tenido altos y bajos, escenas rápidas y otras más lentas, pero ha sido mi propio recorrido, único y especial. Mi guía supremo me muestra esos caminos sin salida de los donde tuve que cambiar el rumbo porque creaban solo obstáculos decisiones del pasado de las cuales aprendí muchísimo Situaciones que trajeron en mí una fuerza que desconocía, que yo mismo tenía. Y en la cima de esta montaña, todo se vuelve tan claro de cómo es que he llegado hasta hoy, hasta lo que soy hoy. La experiencia, la fuerza y la tranquilidad que logro tener hoy. Y el más sabio guía, me ayuda a entender por qué a veces me siento tan cansado y a veces tengo buenas ideas que después no llevo a cabo me muestra que aún cargo situaciones Hábitos del pasado, que son como las hojas secas de una planta, que ya no aportan nada, pero siguen ahí, cayendo peso, usando de mi tiempo y energía, Igual que un jardinero, puede cortar fácil una hoja seca y podar a la planta para que retome fuerza. El Ser Supremo me muestra mi propia capacidad de cortar con esos hábitos de cortar con ese pasado que ya no existe, trayendo la fuerza de la hora, del presente, de lo que soy hoy, que no es ese mismo ser de hace diez años. Soy un ser renovado, más sabio, más fuerte y podar del corazón, de la mente, esas hojas secas de caminos sin salida, de situaciones que ya superé que no aportan nada a mi vida ahora. Con determinación y el enfoque en lo que quiero vivir hoy, corto esas cadenas, me libero de ellas y siento la energía renovándose en mí. El entusiasmo por lo que realmente quiero para este año, para esta década, para hoy. Y al igual que una planta, vuelve a florecer y crecer más frondosa. Permito que al alma disfrute de este nuevo espacio. Esta libertad y esta conciencia con entusiasmo, con empeño y determinación. Puedo florecer, crecer y estar cada vez más estable. Lograr éxito en lo que me propongo. Porque no soy cualquiera, soy capaz. Soy fuerte y puedo crecer tanto como yo me lo proponga. Esa energía de renovación, de transformación y de entusiasmo empiezan a fluir en mí, creando nuevas oportunidades, reconociendo las señales en mi camino de que lo que sea que anhelo está a mi alcance. La vida me trajo hoy en este instante a sentir y reconocer que es hoy cuando vivo, es hoy cuando disfruto y con mis decisiones acertadas, dando lo mejor de mí hoy. Siembras esas semillas de tranquilidad, de felicidad para un muy buen futuro. Todo lo que sueño es posible. El único ser que me limitaba era yo misma, Pero el Guía Supremo me vuelve a hacer sentir que puedo lograr lo que sea anhelo siempre esta semilla de esperanza esta semilla de mis sueños dejándola germinar echar raíz en mi vida con dedicación paciencia, cariño, paz, la observo germinar, crecer, y hacerse fuerte, lo que anhelo, Está tan cerca. Está conmigo. Hoy. Y con esta nueva certeza en mi corazón. Escuchando al alma con sus sueños. Con el guía supremo acompañándome en mi recorrido, sé que este año va a ser muy bueno. Y así poco a poco vuelvo a tomar conciencia de cómo se siente el cuerpo de estar sentado en esta silla aquí y ahora moviendo suavemente las manos y los pies abro los ojos si los tenía cerrados un um, shanti para terminar hoy oh, salió mm. No tiene título, solo tiene unas estrellitas. Entonces dice, aunque Dios hace mucho, está más allá del sentimiento de hacer. Él no piensa, pero aún así podemos decir que piensa. <ríe> Toda la misterio. Tal es su maravillosa personalidad. Nosotros no podemos convertirnos en Dios puesto que el papel de Él es único, pero como hijos suyos podemos llegar a ser como Él. Y eso es todo lo que Dios quiere que hagamos. Dios es feliz cuando nos ve esforzarnos por llegar a ser como Él, pero cuando no hacemos este esfuerzo se siente intranquilo. Pero bueno, Dios nunca tiene esos sentimientos. Esto es así porque no solo es nuestra madre y nuestro padre, sino también es nuestro profesor. Y un profesor nunca es feliz cuando los estudiantes no estudian. Dios nos ha dado entendimiento, nos ha hecho pertenecerle y nos ayuda para que lleguemos a ser como Él. Por supuesto, hay una gran diferencia entre el alma suprema y todas las demás almas, pero aún así no es difícil hacerse como Él, cuanto más podamos parecernos a Dios y servir, más podemos convertirnos en instrumentos precisos para su tarea, de este modo podemos disfrutar aún más de su compañía. Dios quiere que nos volvamos como Él, y nosotros queremos volvernos como Él. Así que esto nos satisface a ambos por igual. Llega a ser como el Padre, no, llegar a ser como el Padre, significa que, no te voy a decir mágicos, no, <ríe> sino que cualquier cualidad, virtud o poder que Dios tiene, Él nos la da a nosotros como una herencia. Entonces, hay paciencia, hay tranquilidad, tolerancia, siente que somos dignos y por eso nos la da todo como herencia las virtudes y poderes que dios nos da hacen que nos resulte fácil volvernos como él cuando llegamos a ser como él todo lo que él quisiera hacer puede hacerlo a través de nosotros así que por qué no deberíamos reclamar nosotros nuestra herencia de dios después de todo él no es solo Dios, es también mi papá, mi padre.